Sobre aviso, no hay engaño. Estados Unidos envía mensaje a quienes estén protegiendo a delincuentes. En el debate, el truco no se anduvo por la rama. Llamó tarugo a uno y el tibio al otro. Arturo, que no ha hecho nada en su vida y lo, y lo mantiene en su Dice Américo Villarreal que la inseguridad se va a resolver con abrazos y no balazos en Tamaulipas. O que llegue la esperanza del cambio a Tamaulipas. La continuidad que nadie quiere representa todo lo que ha Sancionando policía se va a mejorar la seguridad. Esto dice Arturo Diez Gutiérrez. Y años y años de malos gobiernos. Y decirle adiós a los responsables de En el debate, ¿quién ganó? ¿quién perdió? Sea usted bienvenido, son las noticias Info Radio 23 TV. ¿Cómo está usted? Oiga, lo saludamos a esta hora. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la capital de Tamaulipas, en Ciudad Victoria. Hoy el tema, sin lugar a dudas, sigue siendo el primer debate entre candidatos a la gubernatura que se llevó a cabo el día de ayer aquí en la capital del estado. Un debate que fue organizado por el Instituto Electoral de Tamaulipas. Temas que sin lugar a dudas llamaron la atención y ya lo escuché usted en el avance, pues son prácticamente el tema de la inseguridad. ¿Qué hacer con el tema de la violencia, la inseguridad, que tanto afecta a Tamaulipas como otros estados de la república? Fue uno de los temas que abordaron los candidatos a la gubernatura y que desde luego llamó la atención porque tenemos que tener, pues digamos... Eh... La conciencia de que el tema que tienen que resolver aquellos que quieren llegar a la gubernatura será sin lugar a dudas este tema de la violencia, el tema de la inseguridad, el tema del llamado crimen organizado. Cada uno de los candidatos habló desde luego sobre estos temas de cómo los van a resolver. Vamos a empezar desde luego con otro tema relacionado también a la inseguridad. Hoy Estados Unidos... Envió un mensaje a nivel mundial para aquellos gobiernos que estén protegiendo a delincuentes. Aseguraron el gobierno de Estados Unidos que es un llamado que hacen para que no se confíen a aquellos gobiernos presidentes que estén protegiendo, que estén solapando, que las bandas criminales afecten a la población. Este fue el mensaje que hizo Estados Unidos a nivel, nacional, a nivel mundial, pero sin lugar a dudas a México le caerá o le cae muy bien. Thank you Attorney General Garland and US Attorney Williams. This case should send a clear message to any foreign leader who corruptly abuses their power to support drug cartels. If you take drug money for your election, if you accept drug cartel bribes, if you traffic deadly drugs, If you protect criminal drug cartels, if you allow violence and murder to flourish at the hands of the cartels, then the DEA will stop at nothing to hold you accountable for your crimes. If you think you can hide behind the power of your position, you are wrong. Bueno, pues fue un mensaje clarísimo, un mensaje claro de lo que hoy está pasando en muchos lugares y que desde luego nos llama la atención aquí en nuestro país. Una parte importante de la República Mexicana está fuera de control por el tema de la violencia y la inseguridad. Regresamos al tema aquí en la capital del estado con este debate porque uno de los temas que analizaron, aparte desde luego del tema de la salud, el tema precisamente de lo que es el empleo, el desarrollo económico, fue el tema de la seguridad. Esta es la imagen al inicio de este primer debate que organizó el Instituto Electoral de Tamaulipas con los tres candidatos a la gubernatura. Sin lugar a dudas, le vuelvo a repetir el tema que llamó la atención y el tema que hoy, está siendo analizado por, desde luego, los tamaulipecos, es el tema de la seguridad o inseguridad pública. A la hora de tocar el tema, el doctor Américo Villarreal Anaya, quien es, por cierto, el candidato de esta eh, coalición, eh, juntos haremos historia que encabeza Morena, el PT y el Verde Ecologista. Dijo el doctor, exactamente en el tema de la seguridad, que habrá cero tolerancia para aquellos malos policías un punto a favor, que se va a buscar recuperar la paz. ¿Cómo lo va a hacer? No lo dijo. Dijo que también será implacable contra la delincuencia. Un Américo Villarreal Anaya que se le preguntó que cómo le iba a ser que se si iba a seguir el tema que ha llevado el presidente de la República de los abrazos y no balazos. Respondió que efectivamente es la manera de combatir la delincuencia y la inseguridad con los abrazos que quiere traer a Tamaulipas contra aquellos que hacen daño a la sociedad. Parte de lo que dijo en este debate Américo Villarreal Anaya. Tamaulipas, estamos claros. Solo hay dos alternativas, seguir como estamos o que llegue la esperanza del cambio a Tamaulipas. La continuidad que nadie quiere representa todo lo que ha resultado mal aquí presente, empobrecimiento, mala economía, inseguridad, violencia, mentira y la falta de atención ciudadana. En cambio... El cambio que todos deseamos, y me honro en representar, traerá la transformación para el bienestar de todos. Juntos, juntos, construiremos un futuro con la fuerza de la esperanza. Para hacerlo realidad, este 5 de junio te pido tu voto para que juntos logremos la prosperidad en este gran Tamaulipas que nos tocó vivir. Gracias, amigo. Bueno, es parte de lo que propuso el propio candidato a la gubernatura, Américo Villarreal Anaya. Muy diferente a lo que opinaron tanto el candidato del Movimiento Ciudadano, eh, Arturo Diego Gutiérrez, y desde luego también el truco. En este caso, el truco dijo que no, que no está a favor del tema de abrazar a los delincuentes que hacen daño a la población, que se trata de aplicar la ley a quien lo cometa o que la viole que es el camino que se debe de seguir porque hoy se ha recuperado sin lugar a dudas el tema de la seguridad o al menos ahí va la recuperación, hoy se puede sentir, lo hemos dicho y no lo dicen ellos, lo dice la Autoridad Nacional Federal de Seguridad Pública, que hemos recuperado considerablemente el tema de la inseguridad, que es el tema que nos debe de preocupar a los tamaulipecos, a los mexicanos. En este debate habló primero Arturo Diez Gutiérrez y ahí mismo se va a unir lo que dice el César y Ostos, el truco por la alianza va por Tamaulipas que está encabezada por el PRI, por el partido eh, el partido PRI, el PRD y el partido Acción Nacional. Escuchemos ahí la intervención de Arturo Diez Gutiérrez y el propio candidato eh, César Velázquez y Hostos, es el truco. ¿Saben que están hablando los dos? Y los dos están hasta el tronco con el crimen organizado. Y eso. Fui el único en recorrer los 43 municipios y repito, no había un solo municipio que no me hablaran de la delincuencia. Donde las familias tenían miedo, donde estaban amenazadas. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde estuvo él en la Secretaría General de Gobierno? ¿Por qué no combatieron? ¿Por qué ahora sí? ¿Qué pasó con todas esas personas? Rompidas? Adelante, por favor, tiempo. Adelante, eh, perdón. Américo, sigue sí, revirtiendo. ¿Por qué niegas a Sergio Carmona Sierra? Ahí están las fotos. Y Arturo, déjame decirte algo, Arturo. Quizás recorriste los 43 municipios por primera vez en tu vida. Tú, mejor cuida a tu suegro para que te siga manteniendo. tu vida. En tú ni Américo traen una historia de trabajo no traen nada, solamente presumen de lo que fueron sus padres de lo que es el gobierno presuman algo de lo que ustedes sean algo tangible que puedan presumirles y que sus hijos se sientan honrados de lo que son ustedes bien, antes de concluir bueno y es que la intervención del truco se debió porque Arturo Diez Gutiérrez señaló que tanto Américo Villarreal como el caso de Sergio Carmona que ahí salió eh, junto con el truco, habían pactado con la delincuencia. Una situación que dejó en claro eh, César y osto el truco, que en ningún momento ha pactado con la delincuencia. Dijo también que sí, se va a depurar a aquellos pocos o muchos policías que no estén a la altura. No los quiso, desde luego, pues eh, generalizar, dijo también que tanto Américo como el propio Arturo Díez deberían de haber hablado también de los delincuentes que le hacen daño a la población y bueno, el truco reconoció a los buenos policías que hoy se la están partiendo para ir mejorando desde luego el tema de la seguridad, dejó Punto y muy preciso este candidato, el truco que no ha pactado y ni va a pactar con la llamada delincuencia que se va a combatir siempre y cuando a él se le dé la oportunidad de ganar la elección el próximo 5 de junio. Otro tema que también estuvo ahí aparte de lo que fue este tema de la seguridad pública, el tema de la salud, sin lugar a dudas esperábamos un debate donde el candidato Américo Villarreal Anaya estuviera a la altura de haber presidido la comisión en el Senado del de, de la, de la, de la, área de salud por ser un médico, sin embargo, pues eh, le dijeron sus verdades. Le dice tanto Arturo Díez como César Verástigue que es lamentable, que es muy lamentable que el doctor Américo Villarreal Anaya haya apoyado el que no se le dé medicamento oncológico a los niños con cáncer. Esto dijo el doctor Américo Villarreal eh, digo haciéndolo a un lado de que aquí en Tamaulipas no sucede eso que hay un 94 por ciento de eh, surtimiento de medicamentos en el ISTE, así como también en el seguro social sin embargo aquí está la evidencia cuando era senador de que qué dijo cuando no apoyaron a los padres de familia que estaban buscando medicamentos contra el cáncer para sus hijos hay que tener memoria Parte de lo que sucedió. Se nos mueren 2.200 niños por el padecimiento, como se mueren de infartos, como se mueren de cáncer, como se mueren de diabetes. Nos quieren hacer sentir que somos culpables porque se muere un niño cada cuatro horas. Es risorio. Es el primer cardiólogo que conozco sin corazón, porque es un tema humanitario, no es un tema de partidos políticos, no es un tema de colores, es un tema de humanidad. Uf, qué duro estuvo también esos mensajes. La verdad es que no sé si a usted le haya gustado o no. Hubo temas que tuvieron que ser expuestos. Mire, de los tres candidatos, ahí estuvimos nosotros todo lo que fue este debate que para muchos fue muy corto la duración de una hora. Bueno, pues hay que reconocer también que hubo temas que quedaron pendientes, pero serán para el próximo debate. En este debate se defendieron, pero quien la verdad y a quien presentó propuestas serias de cómo solucionar problemas como el agua en todo Tamaulipas, pues fue el candidato precisamente el truco presentó qué hacer en este tema. El tema de la seguridad pública presentó las depuraciones, pero sobre todo el castigo a los delincuentes. Fueron propuestas serias a los empresarios donde hay más de 10 mil millones de pesos listos para poder eh, llevar a cabo eh, el trabajo y poder reactivar la economía y los empleos que tanto requieren Tamaulipas. Después de que terminara esto, este debate, primer debate entre los candidatos, también hay que reconocer a los militantes, a los seguidores de cada uno de los partidos políticos. Estuvieron a la altura. Al terminar el evento, se fueron con sus candidatos a cada uno de sus lugares. Aquí vemos a el propio Arturo Díez Gutiérrez, ahí en su oficina del 17 Guerrero, donde estuvo pues saludando a la gente que además acudió al Libre 17. Otros candidatos, el caso del truco, se fue al 17 Carrera Torres, lo que es el estadio Marte Regómez, donde era el patinadero, con sus seguidores, con sus militantes, y también estuvieron a la altura, porque cada quien apoyó a su candidato. El otro candidato estuvo en frente de lo que es el ayuntamiento de Victoria, el propio eh, Américo Villarreal Anaya, con sus seguidores, con sus simpatizantes, y aquí sí tenemos que reconocer que el aplauso a cada uno de los seguidores porque no debemos de pelearnos por un candidato, por una campaña, por un color, simplemente tenemos que apoyar a nuestros candidatos, sea de cualquier partido, sea de cualquier color, lo importante aquí es que mantengamos el, el rumbo que requiere el estado de Tamaulipas para salir adelante, Quién nos ofrece soluciones, es en lo que nos debemos de fijar, más allá de esta guerra sucia, de estos dimes, de, estos, de estas de esas cuestiones de chismes que hoy el sector empresarial, dijo que no, que no, que no le gustó el que se hubieran estado atacando entre ellos. Queremos propuestas a soluciones a graves problemas. ¿Cómo terminaron? Eh, con un minuto ya para despedir a cada uno de los eh, candidatos, eh, ¿cómo se terminó? Pues digamos, le dieron la oportunidad de cerrar eh, cada uno de ellos y así como fue, como abrieron por el orden que les eh, dio a conocer el Instituto Electoral de Tamaulipas en el debate, vamos a empezar. Vamos a empezar con César Verástigue. Perdón, sí, César, eh, César Verástigue, el truco Verástigue, quien, bueno, así se despidió en el minuto al terminar el debate entre los candidatos. Arturo, que no ha hecho nada en su vida y lo, y lo mantiene en suelo, y que además le apodan el tarugo, que no sirve para nada américo tampoco ha hecho nada en su vida no presume de nada que él haya construido le dicen el tibio que también es bueno para nada a mí sí me puedo dar el truco porque el truco es resolver el truco es atender el truco es defender a las mujeres el truco es construir seguridad pública para todos el truco quiere tener un tamaulipas Seguro y en paz En un estado de derecho Eso es lo que tiene el truco para tu familia Y para mi familia que nunca me, me he ido de aquí A pesar del secuestro que tuvieron mis hermanos Aquí voy a estar siempre Tiempo, Gracias. Muy bien Bueno pues eso fue la despedida que hizo César Verástig el truco Luego posteriormente vendría Arturo Diego Gutiérrez con un minuto También para despedirse Y lo hizo de esta manera es minuto, Este 5 de junio los tamaulimpecos tenemos la oportunidad de poner fin a años y años de malos gobiernos y decirle adiós a los responsables de Mataulipas. Solo hay dos sopas, o seguimos con los mismos del brián y Morena que representan el pasado, son en Mataulipas, o elegimos el verdadero cambio que es Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano sigue creciendo. Hoy ya gobierna Jalisco, ya gobierna Nuevo León y muy pronto gobernará Tamaulipas. Yo les quiero preguntar, ¿quieren un gobierno de trucos o quieren un gobierno de cuarta o quieren un gobierno de diez? A él les encargo, este 5 de junio, votar por su amigo Arturo Díez Gutiérrez. Bueno, pues ahí tuvo el micrófono, el último minuto, Arturo Diez Gutiérrez, y por orden, de acuerdo al Instituto Electoral de Tamaulipas, el que cerró el debate fue Américo Villarreal Anaya. Estamos claros, solo hay dos alternativas, seguir como estamos o que llegue la esperanza del cambio a Tamaulipas. La continuidad que nadie quiere...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 bueno, muchas gracias amigos, queden cada uno de ustedes, ir viendo cada una de las campañas políticas, todavía faltan cinco semanas de promesas, de campañas, de visitas, ojalá y sea el tiempo suficiente para que tomemos conciencia y no nos equivoquemos a la hora de acudir a las urnas a elegir el próximo gobernador de Tamaulipas. Muchas gracias a nombre de José Francisco González Doria, Paco Galindo atrás de toda esta tecnología, Gerardo Tobar desde luego también, un servidor y amigo Armando Galindo, le desea lo mejor, muchas gracias por estar con nosotros.